Hola amigo amigo Hola amiga, amigos. soy César de Televisión, Felicidad Instantánea Hoy te traigo concretamente algo que va a cambiar definitivamente tu percepción de la realidad Y tú dirás, ¿por qué va a cambiar la percepción de la realidad, César? Muy sencillo, porque la vas a crear tú Se llama Círculo de Excelencia. No sé si habrás oído hablar de él. Tiene relación directa con la PNL. No sé si también habrás oído hablar de la PNL. Por eso muchísimas dinámicas no le hago excesiva mención. ¿Para qué? Para dejar tu creatividad totalmente abierta. Tu mente y tu emocionalidad abierta. Para que no pongas etiquetas. Pero en este caso te doy ese pequeño indicio para que luego biches sobre la PNL. Bien. En este caso... Es un ejercicio, es una dinámica que de por sí se hace en directo, es decir, según la vas a comenzar a hacer Vas a notar esa gran diferencia Bueno, no te voy a contar en qué, te la voy a contar simplemente para que tú lo hagas en casa y veas lo efectivo que es Primeramente, como siempre, has de encontrar ese contexto, ese espacio, esa habitación, ese salón, ese despacho en definitiva, ese sitio donde tú te encuentres absolutamente a gusto y puedas realizar esta dinámica. En secreto. En total secreto. ¿Por qué? Porque nadie te tiene que molestar al hacer esta dinámica. Es esencial que estés con absoluta privacidad. Para ello necesitas un cuaderno, tu workbook, o tu diario, o un cuaderno. Necesitas estar tranquilo, completamente tranquilo. En cuanto a la vestimenta... Con que estés cómodo basta. Calzado o no calzado. Pero, o mejor dicho, y sin embargo es esencial que estés cómodo. Cuando estés en este espacio, en este entorno en el que tú puedas ser tú mismo, saltar, reír, llorar y hacer lo que te plazca, es importante que pienses en primera instancia. Uno. ¿Qué es aquello que quieres superar? Superar en el sentido de ser mejor de lo que ya eres. No superar en el sentido de que para ti sea un obstáculo tremendo. No tiene por qué ser un obstáculo. Vamos a poner el ejercicio típico, digamos, de hablar en público. Algunas veces tienes que bueno, pues que representarte a ti mismo y tienes que dar alguna disertación con personas. Tienes que transmitirles un mensaje. Tienes que, a lo mejor, empoderarlos. o Tienes que, a lo mejor... Conseguir que tengan más ventas o tienes que a lo mejor conseguir que sean más positivos. En definitiva, el mensaje es el da igual, porque lo importante eres tú, cómo tú te has de sentir, cómo tú te quieres sentir, para conseguir transmitir ese mensaje de la forma más positiva, más realista, más clara y más directa. Vamos allá. Hemos puesto el ejemplo de hablar en público. Supongamos que tú tienes el fin de semana una charla en un centro cultural o en un colegio y has de hablar acerca de la motivación y te han dicho que te prepares algo, una dinámica, un ejercicio algo para que los chavales del instituto o las personas del centro cultural o da igual puedan seguirte y puedan hacer esa dinámica y les valga entonces a ti te preocupa el contenido, pero tú en el contenido eres muy claro. Sabes hacerte tu escaleta de programa, sabes hacerte tu índice, llamarlo así, para eso. eso no te, ay, a ti no te da ningún tipo de problemática. Lo que te da un poco de... Mmm, es el hecho ya de por sí de hablar directamente para un elenco. Una persona, dos personas, 15 personas, 60 personas, 90 personas, 100 personas. Te aseguro que a partir de los... 30 asistentes, por decirte algo, ya te va a dar igual que sean 100, que sean 2000. Es que te va a dar igual porque funciona la técnica para cualquier número de personas, te lo digo por experiencia. Siempre te va a dar un poquito de miedo, un poquito de aprensión cuando hablas directamente a algunas personas que no conoces. Y estás un poco la obligatoriedad de caerles bien... Pero sobre todo la obligatoriedad de que el mensaje llegue de forma empática, ¿no? Destruir esa cuarta pared, como se dice en teatro, para realmente comunicarte con esas personas. Primer punto. ¿Dónde piensas tú que radica un poco más la dificultad de comunicarte? ¿Mm? Lo escribes... Yo creo que no hace falta que lo compartas con nadie es, un, es para ti Lo escribes en tu diario Pues yo creo que tengo dificultad a la hora de comunicarme Porque empiezan a sudarme las manos Y tengo miedo eh, Como le pasaba a un alumno mío Tengo miedo de que tenga que coger algo Que luego vaya a coger otra persona Y entonces sienta mi sudoración Y claro, eso es eso es muy antipático Eso es muy, eso es muy poco agradable ¿no? Bien, entonces Como yo le dije tu problemática, en definitiva, no es solo el hecho de hablar al público, sino es el hecho de, además de la sudoración. ¿Cómo rebajas esos niveles de sudoración? ¿Cómo rebajas entonces tu tranquilidad interna? Para que no sudores tanto. Bien. Entonces, has de colocarte en el centro de la habitación, si te es posible. Que tengas el máximo espacio a tu derecha, a tu izquierda, delante y detrás. Después de estar de pie... Sin el cuaderno, el cuaderno lo dejas a un lado o a otro, una mesa cerca de ti, pero sin el cuaderno. Una botellita de agua o un vaso de agua y ya es suficiente. En el mejor de los casos, si quieres ponerte incienso, a mí por ejemplo me relaja muchísimo, me lo pongo muy a menudo, o una vela olorífica, vela aromática, pues también. El caso es que estés relajado, porque si no, no funciona. Relajado. Para ello, para ello, en primera instancia, para salirte un poco del exterior, de los ruidos de la calle, del ruido del vecino, del ruido del coche, cierras los ojos de pie, sueltas los hombros e inspiras por la nariz, exhalas por la boca, llenando el estómago tres veces, haces tres respiraciones profundas tres veces seguidas. a tu tempo yo te he hecho una pequeña demostración tú lo haces a tu, a tu tempo si es más despacio no pasa nada es importante que sean profundas es decir que llegues a bajar el aire hasta el abdomen nada de dejarlo clavicular ni aquí arriba que es donde te, te ansías habitualmente ¿Mm? tres respiraciones si necesitas alguna más naturalmente la haces te vuelvo a repetir y yo te pongo un esquema te pongo un paso a paso pero tú te lo adaptas a ti mismo esa es la idea una vez que ya estás relajado y concentrado Ponte a visualizar y a pensar que todos tus músculos caen, todos tus músculos se relajan. ¿Mm? Seguidamente, seguidamente, vas a pensar en un momento en el que algún día, en algún lugar, aunque fuera una sola persona, tú te comunicaste y no te diste cuenta. Y ese no te diste cuenta me refiero a que te salió tan bien, te salió tan redondo que no, que, no, que no percibiste nada, no, algo especial, nada anómalo en ti. Todo iba de maravilla, todo iba de perlas. Comunicaste aquello, no sé, vamos a ver. Eh, hablaste con tu jefe y le fuiste a pedir un cambio de turno de libranza. Tú, tú tenías que librar un, un lunes y le fuiste a decir a tu jefe que te lo cambiara por el martes porque el lunes era el cumpleaños de tu, de tu tía. Y fuiste a hablar con tu jefe y le dijiste, Antonio, mira, necesito que por favor, si eres tan amable, me cambies este día de libranza porque yo tengo el lunes, que es el cumpleaños de mi tía. Y te dijo tu jefe, espera un segundo, voy a mirar todos los horarios, voy a mirar el tuyo. Ah, sí, te lo puedo cambiar, perfecto, te lo cambio, lo dejamos aquí registrado, ya está cambiado, ya tienes el lunes libre para que puedas ir al cumpleaños de tu tía. Te fuiste del despacho Y asunto solucionado Lo conseguiste Ese es el momento que tienes que recordar El momento en que tú conseguiste aquello ¿Sí? No sudabas No te sudaban las manos No tenías una respiración arrítmica No estabas con taquicardia No tenías ningún pensamiento negativo Todo fue sobre ruedas ¿sí? Acuérdate de ese momento ¿Lo conseguiste? Bien con ojos cerrados quiero que atraigas ese momento, ahora mismo, al tan de presente, y traces primeramente de forma visual con los ojos cerrados. Si lo tienes que hacer con los ojos abiertos, lo haces, ¿vale? La idea es que primero lo ancles y luego cierres los ojos. Vamos allá. Si estás con ojos cerrados, te imaginas el espacio en el que estás y haces delante de ti un gran círculo. Cerrado. Uh -huh. Si te es más fácil, abres los ojos y visualizas. Un gran círculo, cerrado. Ese va a ser tu círculo de excelencia, tu círculo de poder. Entonces, vuelves a la situación inicial, vuelves a recordar, a recordar ese instante de pedirle el cambio de día. Y te armas de valor, te dotas de todos aquellos condicionantes que tenías y esos factores que habían en ese momento en ti. Voz clara, alta, precisa dirigida, no sudoración, no olores, no líquidos, no nada, todo perfecto. Llévalo al, al máximo posible de cuando lo conseguiste y cuando estés en ese máximo, entra, da un paso hacia adelante y entra en ese círculo tuyo de poder. A la vez que entras en ese círculo de poder a tope, a tope, dotándote a tope de todo eso, de todo eso, ¿qué sentiste? ¿Qué miraste? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué dijiste? Todo, todo, todo. ¿De acuerdo? Con todos tus sentidos. Cuando estés dentro del círculo, haz un movimiento con una mano. Por ejemplo, para... Mira, ¿ves? Por ejemplo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo. Por ejemplo. Y ese movimiento que a ti te salga orgánico, que puede ser el que yo te estoy diciendo, o puede ser hacer así, o puede ser hacer así, ¿no? Como os iba diciendo, o puede ser hacer así, bueno, pues vamos a comenzar, no sé, o hacer así, o hacer así, o como te iba diciendo, no lo sé, cógelo tú, ¿de acuerdo? Pero estate atento a que en el momento en el que entres en el círculo de poder tienes que estar a tope, energéticamente, vibrando internamente con todo aquello que sucedió positivo y exitoso. Y entonces anclas, anclas... Como te he dicho, con cualquier movimiento físico. Anclas la emoción con lo físico, con lo orgánico, ¿de acuerdo? Y ahí te cercioras que estás a tope. Y ponte ahí a decir lo que sea, relacionado con el discurso que tienes que dar el fin de semana en el centro cultural, en el colegio, o la charla, o el seminario, en cualquier aula o local. Y ponte a hablar. Da igual, da igual lo que digas, da igual. No busques que esté ordenado, no busques nada. Simplemente habla, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Hasta que te dé la gana. Puedes hablar un minuto. Puedes hablar 30 segundos. Puedes hablar dos minutos. El tiempo que quieras, no te preocupes. Cuando creas cuando creas que puedes, abres los ojos. Y sigues hablando. ¿De acuerdo? Y mueves la cabeza tranquilamente hacia un lado y tranquilamente hacia otro. Siguiendo hablando. ¿De acuerdo? Sigues hablando. Cuando ya hayas dado algún mensaje y te sientas que ya lo has dado... Paras, simplemente paras. Paras y te sales del círculo. ¿Ya lo has conseguido? ¿Ya lo has hecho? ¿Ya lo has hecho? ¿Ya está hecho? Simplemente, simplemente recapitula todo lo que has hecho y repítelo antes del día del evento mínimo cinco veces al día y te vas a dar cuenta de lo espectacular que vas a estar ese día y ese día lo único que tienes que hacer es repetir los mismos movimientos las mismas visualizaciones interiores las mismas visualizaciones delante de ti en el suelo crear ese círculo que no hay un suelo, no pasa nada, que es una mesa y estás hablando desde una mesa a otras personas que están en otras mesas, no pasa nada, creas el círculo en tu mesa y cuando metes las manos o una de las manos conectas y realizas tu anclaje, el que sea, el que sea y te pones a hablar y lo vas a hacer genial, lo vas a hacer genial, lo vas a, lo vas a abordar como se suele decir y ya tienes un ancla preparado para siempre, para siempre, tu ancla de excelencia, tu círculo de excelencia, tu círculo de poder. Para siempre, solo tienes que practicarlo, practicarlo, practicarlo, practicarlo, practicarlo, practicarlo. Entrarás en un estado, en un estado de excelencia que es el que necesitas. Y ya no te acordarás de nada más. Simplemente lo harás genial, simplemente lo harás perfecto. Pues nada más, amiga, amiga. Espero que te haya valido. Un abrazo. Y hasta el siguiente. Ah, y no pares de hacerte preguntas, porque casi siempre te llevan a la solución. Chao.